Notice 360, lunes a viernes a las 9 de la noche por WIPR y nuestras plataformas digitales. De fiesta, Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos familia, espero que hayan pasado una feliz Navidad y estén preparándose para recibir el año nuevo. Soy Ulises Rodríguez y estamos de regreso para presentarles los sorteos para hoy martes 27 de diciembre de 2022 de Lotería Electrónica. Gracias por acompañarnos. Los sorteos serán certificados por la auditora Isarel Román de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes como siempre aquí en el estudio. Recuerda que puedes buscar nuestra página en Facebook de Lotería Electrónica y bajar nuestra aplicación Lotería Electrónica Oficial para que puedas escanear tus boletos premiados, ver los resultados y premios de tus juegos favoritos. Que aún no has realizado tus jugadas. Sale a jugar ahora que el Auto Cash para mañana cuenta con 510 mil dólares garantizados. Al igual que la doble revancha que está en 575 mil dólares. Y si deseas recibir el año nuevo como millonario, juega Powerball. Que para mañana tiene acumulado 215 millones. Dale, juega y recibe el 2023 con doble celebración. Dinero al instante. Busca tus juegos instantáneos de Lotería Electrónica. ¿Ya compraste tu juego instantáneo de la Lotería Electrónica? Raspa tu suerte con el nuevo juego instantáneo de 20. No esperes más. Busca y juega y jackpot instantáneo que podrás ganar más de 5 millones en premios cash. Juega para que te pegues con el instantáneo de 20 de la Lotería Electrónica. Añade Wild Ball y descubre una nueva forma de ganar este bolo. Te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Pide tu jugada de los Pegas con Wild Ball. Y precisamente damos comienzo a los sorteos de esta tarde con el Wild Ball. Veamos cuál es el número de esta tarde. Y es el 7. Repito, El 7. Ahora pasamos a Pega 2, boleto en mano si jugaste, Pega 2 y mucha suerte. Veamos cuál es el primer número. Y es el 6. Segundo número es el 9. El número ganador de Pega 2 de esta tarde es el 6-9, el 69. Y pasamos a Pega 3, favorito de muchos, boleto en mano, mucha suerte. Primer número. Es el 9 el Segundo número Es el 7 Y tercer número Es el 7 Repite el 7 El número ganador de Pega 3 de esta tarde es El 977 El 977 Y concluimos con el Pega 4 Mucha suerte mi gente Pendiente que ya se acerca el primer número Y nos llevó y es el 8 el Segundo número es el 1. Tercer número es el 4. Y cuarto número es el 9. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 8149. El 8149. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de la tarde de hoy para más información visita nuestra página oficial loterías de loteríasdepuertorrico.pr.gov no se pierdan el sorteo de esta noche a las nueve. gracias por acompañarme que tengan todos una excelente tarde gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica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 Saludos familia, aplausos please, bienvenidos a un programa más señores de aquí estamos. Mira como siempre, honrados, honrados de su selección. Les aseguramos que van a pasar una hora maravillosa en este programa que tiene muchísima música, invitados de lujo, películas navideñas, hablamos de salud después de que usted se da los cantacitos.